¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? O sea, yo así no, así no, no voy a poder Chico, ¿qué pasó? más. Yo no puedo ¿A dónde está? ¿A dónde? Está? Pero tranquila. Oh. Oh. Muy buenas tardes. La encontró. Equipo, Y ya arrancamos más. Oh. ¿Qué pasó? Y ya. Y no, porque le cambian las manos la, vió, una la, la otra. ¿Qué pasó? Acá estoy, ¿me buscabas a mí? Era más morocha, ah, ¿no? A ver, me me Ah, o sea, ah, me Buscaba. Ah, a, la, a, la, a la terapia. No, no la puedo tutear. Y yo bueno. no busco, yo no busco, yo encuentro. ¿Cómo anda tú? ¿Cómo le va a Madrid? ¿Cómo, le va, bien? Muy bien. ¿Cómo anda? le va, querida? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué anda? tal? ¿Cómo... Oh. No. Bueno, Uy, no, bueno, la una, está... distancia, no. una distancia eh, Yo quiero saber Qué es lo que está pasando Porque me han llamado directamente ¿Me podés dar permiso? Por levántate por favor La Quiero verte de pie Un metro cincuenta y uno Pero, sí. eh, chicos, o sea ¿Cuántos años tenés? Veintitrés Es muy chiquita Es chiquita, pero la rompe La chiquita, diría Susana Bueno, este ¡Ay, qué lindo! Qué lindo, qué lindo, surgió este tema, pero aparte yo quiero que vean este, los, los espectadores, quiero los espectadores, las espectadoras, sí. los espectadores, ¿Mi quiero que vean este, el calzado que, que habla por sí solo, Se ¿no? quedó sin sí, luz, Clary, ¿no? Sí. Toda la onda. Se ha quedado, Es una digamos, chica que pisa fuerte, se podría decir. Fue el de la conciencia, o que viene armada, ¿no es cierto? No. ¿no? Ah, viene, ah, viene por ese O lado. que viene con toda sería, digamos, Perrucho, este con un arrullo acá sí, vengo. Sí, sí. ah, Ella solamente ah, lo ha dicho. Lo dijo, dijo. <risas> dijo o se tenía que decir tome asiento. Muchas gracias. Pero bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Eh, cómo eh, ay, muy íntima. Pero le han, le han cómo? Ay, pero este ¿cómo, ¿Cómo? Pero doctora. ¿cómo que no avanza la doctora, ay, doctora este, que avanza? pasa. eso que eh, chiquita, yo quiero, yo quiero saber cómo sí. Te han incluido oh. ese, en esta situación de, de la situación con programa, ¿A decir verdad? Ay, o lo que mola, se ve onda. en cámara. Ula. O lo que se ve en cámara. Mira, lo que, vos tengas, lo que vos tengas ganas de contarle. Ahí sí, hicieron sí, amigas entonces, ahora. Te... Son íntimas. Contame. Ojo, este... Clarita, que tenés que seguir viniendo dos días más. Nos agarramos. Yo quiero que lentamente wow. sí, pasas interiorizándote. Sí. En aquello ¿Qué, qué, qué, que puede traerte hacia lo más recóndito de tu infancia, que no es un camino muy largo, sin duda. <risa> <que ataca nomás. risa> y puedas expresar sí. cómo te ha tratado oh. esta gente. No termines, nunca la pregunta. ¿Qué es <risa> como larga la gente? ¿Tienes algún problema conmigo? No. No. Me parece que te problema conmigo. No te voy no. no. te su problema no, no, estás celoso de que estás favor. acá sentada conmigo no. así tan cerca O sea, no, hemos, no, no, tratado, no a a moler, hemos a... tratado en terapia Tu sí. falta de inclusión Tu, tu, tu mm. sí, tú. tu Sí, pasa que mm. arrancó la pregunta Y no terminaba <risa> pues como Era, claro. Nos costó un poco encontrar el cierre Pero lo yo entendimos quiero igual. Lo, Yo quiero, el mundo lo entendió menos vos, Amadeo O sea, ese es tu problema Quiero que me expliques entonces Cómo te ha recibido este equipo Bueno, esta misma actitud que viste Tal cual ¿Me, me parece que quedó suena. en elegancia. evidencia Evidencia. ay, no, le encantó la cena, le la... la... la... la... encantó. No le has dado pie porque Pero, claro, hace la tesis Para, eso. No. Para para para eh, que está la... queriendo vino me también parecía algo en contra nuestro, ¿sí? quizás no, no, claro. no el, el nuestro no. me suena a nada. Eso ah, manada, oh. eso es manada. Y la, y la y la gente en la manada es de animal de mano salvaje. Yo tengo una pregunta Gorilla, para la terapeuta. Yo tengo una pregunta. Resulta que cuando arrancó el programa, la conductora, nueva ella, dijo en un momento a modo de chiste: Por ejemplo, si yo no me banco al locutor. La pregunta es: ¿todo lo que se dice en chiste tiene algo de cierto? Digo, pregunto acá junto a las ah, terapeutas el todo loco, lo que dicen chistes eh, tiene algo de cierto que no sea el vivo porque tiene que venir acá loco. Entre, Entre broma broma, broma. Sí, mire eh, mire la, la voz de la conciencia sí. sin duda está donde debe estar sí. porque está en otro plano sí está en otro, otro plano, plano sí, sí, sí. evidentemente sí. Se entendió y todo ay, todo ay dios mío la vamos lo que podamos Qué expresiva de, de de de de jocosamente del holgorio sí certera. Ah, Uy, no me, mames, no entonces, me falles así. Está todo mal con la computadora. Tú tenés que bueno. expresarte. Además… Pero es que ¿cómo? tengo que volver mañana el viernes. No. No, tanto no, no, me puedo no ya tiró la bomba igual. No, no, dijo no, dijo que había linterna. Sí, dijo. tiró la bomba. Pero perdón, terapeuta. Él. Tiró Ahora la bomba. Si dijo ella, ¿Cómo, ella? ¿cómo se vuelve a claro. un grupo donde plantea esta Hay que indagar en qué se nos sintió cómodo Porque nosotros hicimos todo lo posible para que ella esté bien. Vení que te cuento. Ah, mira con el micrófono. Yo tengo a mi compañero a la mañana, que es Lucas Castro. Sí Un sí. ladrón, un copiador usted. <risa> usted no puede acusar no. de esa Perdón, manera no a una <risa> persona que trabaja. Se a una tiene que lo Que, que trabaja, que viene y que no anda fantaseando Perdón. imaginariamente cosas como usted. <risa> oh, Pero, oh, no, y, se y Es dijo. tan buen compañero Lucas Castro. Somos ya ah, casi como un bueno, matrimonio que, que ha dejado la vara muy alta. ¿Han tenido intimidad? No, no matrimonio no, no okay, no profesional tibididad. Tibididad. No, Pero tenemos un acuerdo Con Lucas Castro Que si a los 40 Ambos nos encontramos solteros Nos vamos a casar ¿En serio? ¿Está bien? Nos vamos a casar Ese acuerdo lo hace Cuando tenés 20 Y cada uno hace la suya Y <risa> cada claro. claro, claro. uno hace su vida Pero se nos olvidó Hay que ¿verdad? incluirse Hay que incluirse Siempre estamos a tiempo Como lo acaba de explicar El especialista Este siempre estamos a tiempo Pero no te desvíes del tema O sea Estás trayendo Lo que conocemos es? Estás trayendo Aquello que te manejas Con cierto confort Me parece claro. que es como La comparación de Lucas Con nosotros sí, Sería si no, fue, no, Es feo comparar, no, comparar no, es Cata es feo no te comparar. sientas tocada ah, No te sientas Esto no es contigo Cata Acá no, no esto No creer tira. realmente que hagan Junta, no porque se acaban de conocer. No. Y aparte feo comparar, yo estoy con Amadeo acá porque es feo. Decimos. Lucas me trata bien, ustedes quiénes son. Claro. ¡Nadie está comparando! Nadie, yo quiero que se paren, yo quiero que se paren. Yo quiero que, oh. yo Ay, quiero que, no, que con, se pare. Con la carecita real. Usted se calla. <risa> no. Que se no, no, porque Ay, yo, yo, la con... tiempo, yo la conozco hasta empezamos con rebelde, Cata, sí, ah, yo no pantalón, la canta Quédese tranquilo, Sí, sí, se me un poco Yo quiero que caminen la. Esta peli ya la vimos Termina un parto Miren, ahí atrás tenemos a Lucas Quiero que caminen Y a la cuenta de tres De esta mesa Me gusta, me gusta Para A la cuenta de tres Van a agarrar un elemento Cada uno de los que está en esa mesa Cuando yo Bueno, puedo ¿Ves que lo me quiere robar yo, vez. Vez. Yo hago lo que puedo el, que robar yo el pro... teléfono? Eh, yo eh, me, yo hago lo que puedo. Yo ah, hago lo que puedo. <risa> me parece, Doc, no. que nadie quiso no. agarrar no, esto no, el no, tema. pero tiene razón. El tema de tiene la forma. A uno le da miedo tremendo. Yo agarro ese ejemplar. Y no puedo decir lo que hay acá adentro. Indudablemente, indudablemente, este. Estamos mal. Este, estamos Pero usted mal. dijo de la mesa y no esto es una mesa. No hay un trabajo en equipo, oh, este, no hay ya. una escucha activa. activa. Terapeuta, pregúntale de quién es el teléfono que agarró oh. ¿De quién es el teléfono que agarró Ay, mira cómo le <risa> <lo> obedece. <risa> a nosotros nos No, No, no, no. Ahí, ahí, ahí, ay, ay, es chupa? Yo no puedo creer. No, no. no hoy, hoy está usted con la pulsión oral. ¿Sí? ¿Qué chupa O sea, chupa que media, está chupa media. Oral. No, no, me no, nada. no, bajemos No, no, bajemos todo Por favor, bueno. por favor, ah, por favor. Se picó No se entendió nada Pero no sé. se picó A ver A ver Usted agarró ese elemento sí. sí ¿Con qué podría conectar ese elemento? La traidora su... ¿Te volvés a, a, volvés a <risa> hablar? <y risa> vas? ¿Me está oh. preguntando? ¿Te a hablar? ¿Conés a ella? ¿Con qué ah. elemento sí. podrías vincular sí. este ¿Sí? elemento en tu vida? A ver Con que soy una caja de sorpresas Ah, ah. Me encanta, me ah. encanta me encanta la creatividad ah, perfecto. Ah, ahora resulta que el turno mañana Está muy ah, bueno. bien Está muy no bien creer. A ver ¿Qué con, voy a decir qué, con, qué <risa> ¿Con qué? ¿Con <risa> qué? Me encanta ¿Con qué podrías vincular? Ah. No le soples No le soples porque, o sea, no... Te, te estoy bancando Sí, sí, ¿Eh? sí No, no, sí, no, sí, no, sí. no le soples Quiero que, que vincules este elemento con tu ser Bien Lo vinculo con la luz Porque mire lo que tiene adentro una vela ah. Interesante. Y el gris o la luz. Mm, wow. Interesante. Ahora con qué se vincula. Bueno, bueno, evidentemente quiero que vincules ah, este, sí. con, con, con mi con teléfono en tu sí, vida. El ejemplo de la traición hecho aparato tecnológico es esto. <risa> que nada se chin, polémica, bardera, cuando mirá, es mi nono, mi nono. Eh, muy, pero muy traidora con alguien que hemos recibido muy bien. Sí. La verdad, que yo estoy catapultado. Si sí, le abrimos Ouch. los brazos. Yo bueno, también estoy dolido. A ver, A ver usted eh, eh, Usted, vos la no conciencia es de abrir brazos muy seguido Así que usted no entra en el juego. Pero, puede tratar sí, el pero tema ese? Yo quiero tratar como vos. Ab... Sentate acá. Sentate acá. acá. ¿Viste? Oh. En mi lugar. Acá. Sentate eh, acá. Yo me quedo con el celular atizado. Acostate, que Quiero Acostate un poco más. Más ver. ¿Qué quiero que... Ah, como el diván, me quiero gusta Quiero que, Amadeo, cierres los ojos en Dios, este no. Y no hables más, Amadeo No hables más, Amadeo sí es medio difícil Quiero que, que estés como... Ay, Dios como mío Como conectado Ay, Digamos, con, con todo esto siento Qué hermosa la naturaleza sintisa, natural man. Sí, siento... Me, me suena a cataratas, a misiones A presentación ah, a, a vegetación Se trasladó y Amadeo Hola, ¿Con qué te suena Amadeo? Ay. Ay, Me mira. suena como a A que como no, como no. Por favor, cinco de la tarde Quiero que recuerdes Amadeo Y que a partir de este momento Puedas es... Conectarte con lo que acabas de decir Con lo que acabas de sentir ah, ah, <risa> <risa> ¿Qué sentís, Amadeo? Tengo experiencia como de safari, algo así como muy. ¿Podés respirar? Esa es la No, Me ahogado, me ahogado. Se me ha bajado la presión como. como se te algo... ha bajado la presión como algo que, Amadeo. Autóctono, me gusta esa palabra. Autóctono. ¿Como algo autóctono? Entonces esa es la respuesta. Palabra. ¡Vuelve en ti! Ah, ¡Ah! ¡Mirá, volvió ah, otra persona! Fue, ¡Vuelve en ti, Amadeo! Ah, funcionó muy bien ¿cómo el ejercicio! ¿Cómo se fue las cataratas? ¿Tú no sabes lo lindo que es la garganta del diablo? Sí. Sí. Yo creo que el secreto, Amadeo, después de este episodio sí. que hemos vivido, para cada una, para que eh. no se peleen. Ay, gracias. gracias. Después bueno, esto de, de esto que hemos vivido, es que vos tenés que volver a tu yo autóctono, Amadeo. Sí. Ah, mirá. A tu centro, sí. a tu eje, para no estar pendiente de aquellas uh -huh. dinámicas que realizan los otros seres, sino más bien la que <risa> tú... Puedes acceder. Bueno. Yo sabía que podía hacer con un ¡Es por María. ahí! Ah, ¡Está bien! ¡Chicos! menos mal que! Yo que, sabía que te no. podías curar. Yo María. sabía que podía estar. <risa> quiero, Gracias. Que salvo, sí. quiero que le digas algo. Quiero que le digas algo. Parate. Pero yo. Pero, pero, pero, para, Creo que me lo tendrías que decir en el corte. Ah. tenemos que ir a la pausa. No, yo quiero ahora una sola palabra. Ah, ah, sola una sola palabra. A ver, para ir a la pausa, Uf, Madero, ¿qué Ojalá palabra. esa palabra sea, perdón. ¡No, bueno, bueno! ¡No, no, no, no, no, no, no, no lo condicioné! ¡Yo ah, perdón! No, ¡Yo perdón! No, por no Madeo, por, por favor, favor, todo el ejercicio que fue. Por favor, concéntrate, y A ver, una palabra. ¿Una sola palabra? Sí, con eso nos vamos a la pausa. Reconciliación. Ah, ah. ¡Ay, chicos! ¡Vamos a la pausa con sí. esta emocionante, reconciliación emocionante. del turno mañana con el turno tarde! Y ya volvemos con mucho más.